Para la obra, bueno. este es el que me decías que sale. Sí, sí. sí. Este, eso es lo que sale: 6 sí. pesos. Es este para cocinar, ¿cuánto te dura? Y a nosotros nos duró tres semanas, pero como te digo, un uso con mucho cuidado, ¿no? No derrochando. Semana. Y acá se acá se las viandas me decías para cuántas personas? En este lugar hacemos 207 raciones diarias. En la mañana y en ¿Y la, la noche. En la noche estamos haciendo eh, 90 ¿Y ¿Eso el, el mecanismo es como en todos los comedores vienen con el tupper y se llevan sí. o acá hay, hay actividades en algún momento? Comen eh, no, acá, ¿no? No no, no desde que hubo pandemia cortamos eso y vienen con el tape y se lo llevan, al igual que la merienda. ¿viste? Se reparte, los niños vienen y se les entrega. Tampoco entran acá. Claro. Se les reparte, ponemos una mesa afuera y obviamente alcohol y todo. Acá las medidas. están las cocineras. Exactamente, exactamente. Así que tratamos de tomar la mayor cantidad de prevención que podemos tomar porque, bueno, el alimento no lo podemos cortar. No es una alternativa cortarlo. ¿La merienda qué es? Y la merienda hacen leche o hacen arroz con leche dependiendo de los recursos que tenga la, el, el, la, el merendero Y hacen cosas para hacer, para entregar a los chicos, hacen pan, hacen tortas, hacen pasta y claro. cuestiones así Muchas veces la única comida, ¿no? En el día Sí, a veces sí, eh, y es, es abierto, es abierto para todos los niños, así que vienen los niños de, de todo alrededor, vienen a, a buscar la merienda eh, Y el almuerzo también lo van variando el almuerzo sí hay un menú ya, porque como establecemos menú para poder manejar bien los recursos, ¿viste? Claro. Entonces hacemos menú y acorde a lo que tenemos es que realizamos la, la comida Está bien, y pensaban la cena, ¿cómo, ¿cómo lo manejaste? ¿Tenés que hacer lo mismo que al mediodía? o es, No, es no potente? no necesariamente, porque como a la cena se hace menos cantidad Porque se hacen para los compañeros que no alcanzan en la mañana, lo hacemos en la noche eh, Por ahí el menú como que varía Así que los manejamos así por ahora. Está bueno que sepa la gente que está viendo el programa que estamos grabando bajo cero, ¿no? Ahora sí. creo que subió 2 o 3 grados, pero eh, imagínense, y son las 3 de la tarde. Sí, ¿no? Y en la mañana acá, bueno, nosotros tenemos la estufa leña, eh, pero nosotros también tenemos guardia porque eh, tenemos algunas herramientas o cuestiones que usan los compañeros de, de la construcción y que no podemos dejar solo acá. Eh, muchas veces sufrimos robos, entonces tenemos que dejar sí o sí guardia, y la gente que viene a quedarse acá tiene que lidiar con todo eso. Con el frío, con el viento, el frío, con... Con el viento y bueno, y con todo lo que conlleva estar en una casilla tan precarizada. Buenísimo. Bueno, ¿vamos para, para allá? Bueno. Yo la sigo a ustedes. Ahí que está la asamblea. Sí, ahí está la asamblea. Uno de los turnos, porque se divide en turnos por el tema de la pandemia para que no se junte tanta gente. Ah. La asamblea, por ejemplo, y que se vota. No, no, no, tenemos las asambleas eh, informativas, ah. eh, políticas, todo. No. Más que nada para que todos los compañeros sepan de a qué salimos a la calle, qué, qué ha pasado durante la semana. Están en un plan de lucha, ¿no?